Lali, Lali, Lali, la. ¡Ah! ¿Por quién coño eres tú? Yo soy tú. Pero estoy ¿Qué pasó. Ey, entonces te reto. Está sí. bien. Pero a cambiarme mierda me Jeje. Eh, eh. Te reto. a ¡Un torneo de Smash Bros! Eh, reto aceptado. Mm. Mm mm